...establecer el modelo económico, social, comunitario y productivo como un referente para el mundo, generando estabilidad en cuanto a relación estadística se refiere, porque no solo tiene la inflación más baja de la región, registrada el pasado 2022, también hay un dato súper interesante que analizaremos ahora con el viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Senón Mavani, que ya está con nosotros. 7,2% de déficit fiscal en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, el año 2022. Esta es una cifra bastante interesante, viceministro. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, estimado Ariel. Un saludo cordial a través de su programa a toda la audiencia detrás de las cámaras. Y como decías, estimado Ariel, ¿no? es un dato muy importante, eh, producto del buen manejo y responsable de las finanzas públicas, porque la economía boliviana ha sabido soportar tres golpes duros. Uh -huh. El primer golpe, podemos señalar, es el tema de la mala administración económica del gobierno de facto de lañez, uh -huh. no que no ha sabido manejar muy bien y nos ha dejado un desastre económico el año 2020. Uh -huh. Segundo elemento el tema de la pandemia. Uh -huh. eh, en el marco de la lucha del plan estratégico del, del, de la COVID, hemos eh, pasado cinco olas uh -huh. ¿no? de tener una tasa de letalidad alta a tener una tasa de letalidad. El 6% más o menos. ¿no? Sí, a tener 0,1%. Entonces, es muy importante. La gestión en tema de la salud que se ha realizado ya. ha sido muy importante. Tercer elemento, el tema del efecto de la Rusia entre. Rusia y la Ucrania, la, ¿no? la guerra que ha afectado sobre todo el tema del incremento de los precios de materias primas como es el tema de los combustibles el tema de los alimentos eh, los insumos agropecuarios mm. que ha afectado a nivel mundial y obviamente muchos de los países de la región en, este en un contexto internacional complejo están enfrentando inflación alta mm. están enfrentando desempleo mm. una recesión económica por tanto, Bolivia, frente a este escenario, uh -huh. tenemos eh, que, estamos teniendo, teniendo un crecimiento económico, tenemos la tasa de inflación baja y, sobre todo, me quiero mostrar este, este gráfico, estimado Ariel, uh -huh. en el que estamos reduciendo el déficit fiscal. Fíjense ustedes que el año 2020 teníamos un déficit fiscal de 12.7%, la más alta de toda la historia. ¿Qué han hecho? Han, no han generado ingresos se le han gastado más recursos hoy por hoy este déficit estamos reduciendo el año pasado del 2021 a 9.3 y ahora 7.2% ¿qué significa eso? que nosotros como país estamos realizando todos los esfuerzos de generar mayores ingresos y eso nos está permitiendo a tener este, esta reducción. Otro elemento muy importante que muchas veces los analistas no quieren ver es esta línea roja que mm -hmm. significa el, eh, el, la diferencia entre ingresos corrientes y el gasto corriente, que es el superávit o déficit corriente. Fíjense ustedes que a partir del año 2006 hasta el año 2019 teníamos un superávit corriente, que significa que los ingresos recurrentes que generaba el país siempre eran superiores a los gastos corrientes, que son sueldos y salarios, el tema del funcionamiento del aparato estatal. ¿Qué ha pasado el año 2020? El año 2020, lo, el déficit, obviamente, corriente ha sido negativa. De el superávit corriente. El superávit ya no era superávit. ahora. ¿Qué es exactamente el déficit fiscal? Para que tenga una idea clara. Bueno, eso es eh, cuando una familia, ¿no? Eh, suponiendo que tienen un, un ingreso mensual de mil bolivianos. Ya. ya. Si yo como familia tengo mi, tengo que pagar los servicios básicos, claro. mi alimentación, uh -huh. transporte, transporte en fin. no debería superar a los mil bolivianos. Correcto. ¿No? Si yo supero ese que es recurrente, mis gastos, eh, por encima de los mil bolivianos, uh -huh. ahí hablamos de déficit. ¿Por yeah. qué? Porque la familia no está pudiendo sostener... O sea, los gasta, gastos, más eh, más gasta más de lo que gana. Gasta más de lo que gana. ¿Y qué pasa cuando invierte? Y esa uh -huh. es justamente esta línea azul, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente el déficit o la diferencia es la línea roja. Cuando un país invierte, significa es esta línea, ¿no? y ah. donde el cual eh, contempla todos los gastos, gasto corriente más gastos de capital. Entonces, esta familia, si quiere comprar casa o quiere... Eh, hacer alguna actividad productiva, uh -huh. puede prestarse del banco ya. y va a generar mayores ingresos para claro. la propia familia. Entonces, es lo que también el país hace. Claro. Hoy por hoy, el gobierno nacional, a través del gobierno nacional con todas las instituciones, lo que estamos haciendo es son generar inversión pública. Ah. No se olviden que el año 2020, el gobierno de facto lo que ha hecho es paralizar la inversión pública. A partir del año 2021, lo que hemos hecho es invertir uh -huh. mayores ingresos y sobre todo eh, el tema de la inversión focalizada al uh -huh. tema productivo. Uh -huh. eh, para esta gestión, por ejemplo, estamos invirtiendo 4.6 millones de dólares, Correcto. de los cuales el 42% va destinado al fortalecimiento del aparato productivo y la industrialización con sustitución de importaciones, que es una política de Estado que uh -huh. hemos adoptado que nos va a permitir generar mayores ingresos hacia, eh, en, el, en, los, en los siguientes años. Ahora, viceministro, eh, en el programa fiscal financiero, este año se ha hecho una proyección para lograr estos objetivos que me señalan, ¿no? mejorar en, en términos económicos, en, en números estadísticos. ¿Cuál es la proyección en cuanto al déficit fiscal para este 2023? Porque el año pasado, el 2022, cerramos con un 7,2%, después de esto, esto que nos acaba de mostrar, que, es, que son datos muy importantes. Después de un 12,7%, el 2020 a un 7,2% el 2022. ¿Cuál es la proyección para este 2023? Aquí un elemento más que quiero mencionar. El año pasado, 2022, la proyección era de 8,5. Correcto. ¿no? Y hemos logrado reducir a 7,2. ¿Qué significa eso? Mm. Que tenemos una proyección, pero podemos tener una meta eh, más eh, favorable para claro. el país. no? Haciendo un trabajo. Claro. Y este año hemos proyectado un déficit fiscal de 7,49%. Oh, yeah. Entonces lo que tenemos que hacer como economía, ¿no? como gobierno nacional Es trabajar para que este déficit no sobrepase y que sea menor claro, que Entonces, sea Menor, menor claro. de lo proyectado Entonces ese es el objetivo que estamos trabajando y para lo cual que tenemos que hacer Generar mayores ingresos, hacer mayor inversión pública Para que esto, esta inversión en capital, en formación bruta de capital fijo que necesita el país Genera mayores ingresos Necesitamos eh, eh, seguir que la economía siga en este proceso de, de, de activación, uh -huh. sigamos con este crecimiento económico que al tercer trimestre hemos registrado de 4.3%, uh -huh. eso es un elemento importante, que las exportaciones sigan siendo eh, eh, por encima de los 11.500 que hemos registrado claro. a noviembre y tengamos una balanza comercial positiva. Mm. Necesitamos tener estabilidad económica, que es lo que hemos estado haciendo, claro. de garantizar una estabilidad económica con estabilidad de precios. Eso justamente para tener la confianza, para que los bolivianos, los agentes, puedan hacer sus actividades de manera normal. Y darle estabilidad y certidumbre a la gente, que es lo fundamental, eh, porque, viceministro, ya para cerrar la entrevista, hay muchos analistas... ...que eh, señalan un camino de oscuridad, ¿no? de, de pesadilla. Dicen, no, oh, viene el 2023, vamos a estar peor. El gobierno inventa que estamos bien, eh, que estamos mejor económicamente. La realidad es otra. Para cerrar, porque con los números es difícil hacer un montaje, ¿no? Es decir, es difícil salir al frente y decir, no, no, no, estamos bien. Los números te pueden desmentir si la realidad fuera otra. ¿Qué podemos decir en ese sentido, ya para cerrar la entrevista, de cara a la gente? Bueno, primero, eh, estos analistas siempre han vaticinado y se han equivocado. Más, eh, si ustedes recuerdan a varios analistas que siempre han estado diciendo que la, que la crisis se viene, que la crisis se viene, que el proceso de inflación, y siempre se han equivocado. Eh, bueno, no habría que hacer, hacerle caso a estos analistas que hacen un análisis totalmente superficial. Bueno, como gobierno nacional nosotros para esta gestión eh, estamos, eh, estamos previendo una estabilidad económica con un crecimiento de 4.86%, ¿no? Tener esta estabilidad de precios, estamos eh, haciendo todos esos esfuerzos para garantizar el tema del abastecimiento de los combustibles, justamente a través de la subvención a los hidrocarburos, la subvención a los alimentos, justamente para que las familias bolivianas no sientan el efecto. El gobierno nacional va a cuidar la economía del pueblo. Viceministro, sí, ministro muchas gracias por su visita. Es muy importante dar a conocer estos datos, porque sobre el déficit fiscal se dice muchísimas cosas y de hecho es ahí un poco donde apuntan algunos incluso discursos políticos que señalan que nos estamos endeudando, en fin, lo voy a invitar para en otra ocasión hablar sobre la deuda internacional y otros temas que son muy importantes entender de cara a la gente y de una forma muy didáctica, ¿no? Claro que sí, nosotros siempre estamos dispuestos Ariel a la invitación y que tengan un buen, buen, buen día. Que sea un buen martes, gracias viceministro, tenemos más. Tenemos...